Hola, el día 13 tienes una cita ineludible con las urnas. Es el día de las elecciones sindicales en Banco Santander y en el sector. Y solamente tú, con tu voto, puedes decidir quién quieres que te represente en los próximos cuatro años. Con un sector muy convulso, con fusiones de por medio, donde solamente comisiones obreras pueden garantizar que las fusiones de la banca mediana se hagan sin pérdida de empleo y con salidas no traumáticas para el personal, como hicimos en tiempos pasados, donde tenemos que negociar el convenio colectivo y donde hay amenazas tan grandes como la pérdida de los trienios que pretende la patronal y exigencias nuestras como disputar una retribución variable que ya es hora que entre en convenio colectivo. Estas cosas solamente tú puedes eh, solucionarlas con tu voto apostando por una negociación sectorial fuerte con comisiones obreras liderándola. Pero también aquí en casa, en Banco Santander, tenemos nuestros problemas y el principal de ellos es la fusión y la integración de Banco Popular en Banco Santander. Y solamente tú podrás decidir quién quieres que gobierne este proceso. Siglas que abandonan a las personas cuando más las necesitan, porque no lo firman, o bien comisiones obreras organizando la salida de las personas de manera voluntaria, con recursos y sobre todo sin costar un euro a las arcas públicas, como hemos hecho en los años pasados. Solamente tú, con tu voto, puedes garantizar las condiciones de la gente que nos quedamos Solamente tú, con tu voto, puedes garantizar que Comisiones Obreras siga trabajando por igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como ya lo hemos hecho, al exigir a la empresa y ganarlo, ganarlo en solitario, que adecuere de las jornadas de las personas que están con reducción de jornada a los objetivos. Solamente tú puedes garantizar que los riesgos psicosociales, la organización tóxica del trabajo, la, el estrés, etcétera, salgan de tu vida para siempre y solamente Comisiones Obreras Solamente Comisiones Obreras puede garantizar un estudio y una evaluación de riesgos psicosociales para erradicarlos de tu vida. Solamente tú, con tu voto y con la presencia de unas Comisiones Obreras fuertes en Banco Santander, puede afrontar retos como la digitalización. La digitalización que supone y puede suponer pérdidas de empleo. Y que no te cuenten cuentos, que ese cuento también me lo sé yo. ¿eh? Abandona el populismo, abandona a las personas y a las siglas que hacen demagogia con tu puesto de trabajo. Hay que coger a la organización del trabajo, a la organización de la empresa y restar la autoridad. ¿Para qué? Para poder, compensar la, la, la, la, para poder compensar las diferentes fuerzas. Y tú, solamente tú, tienes capacidad para ello. Comisiones Obreras es el sindicato de registro de jornada. Y así lo hemos hecho, llevándolo a la, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No somos el sindicato del control horario, ni del control del asentismo, como otras siglas, por cierto, que solamente ha servido para que la empresa controle y controle más. Comisiones Obreras es el sindicato que va a garantizar la empleabilidad en el sector con tus condiciones laborales, no otros, que no te cuenten cuentos, que no jueguen con tu empleo. Te pedimos el voto. Vota a Comisiones Obreras porque, insisto, la igualdad de oportunidades, la empleabilidad, los nuevos retos y exigencias normativas, o la digitalización solamente puede hacerlo un sindicato con nuevas ideas, un sindicato que verdaderamente dispute la organización a la empresa, y aunque sea en solitario muchas veces, y solamente lo puedes hacer tú, porque eres tú, a través de tus representantes, a través de las comisiones obreras, quien disputa el poder a la empresa. Por eso te pido el voto. Vota a comisiones obreras el día 13.